«Mentiroso, compulsivo y sin escrúpulos, lavanda, soflama, chulesca, felonía, traición, embaucador sin principios, afán de mantenerse en la Moncloa a toda costa, pagar el alquiler de la Moncloa». son los argumentos que he ido escuchando en las intervenciones de Ciudadanos, de Vox y del PP para defender una proposición no de ley en la que discrepamos más o menos la mitad del arco parlamentario entre quienes defendemos los indultos de los independentistas presos con respecto a los que consideráis que no es oportuno. Y fin. No hay más. Eso sí. No nos den lecciones de libertad ni de valores constitucionales quienes están gobernando y quienes pactan con la ultraderecha. Eso sí que aquí no se lo vamos a permitir y vamos a argumentar para desmontar todos sus bulos, todas sus mentiras. Y esa estrategia trampista que está ensuciando algo tan bonito como el debate, el Por diálogo favor. y el parlamentarismo. Señorías, ustedes están equivocando y aquí quien lo capitaliza es la ultraderecha. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen sus votantes que se pasan a Vox. Frente a sus discursos de insultos y de odio, herramientas democráticas y diálogo. Seguimos.